En este ejercicio de Bootstrap vamos a realizar una lista desordenada y una lista en línea. Vamos a utilizar la clase List, un Liste y la clase Inline. La clase desordenada o la lista desordenada lo que hace es eliminar por defecto el estilo que tenga predeterminado y aplica sobre los hijos inmediatos un determinado margen. Mientras que la lista en, en línea lo que viene a hacer es aplicar eh, un display en línea encubierto y lo hace a través de una clase propia de Bootstrap. Vamos a ver el código. Como podéis observar, es un código relativamente sencillo. Lo único que tenemos que hacer es coger... Una plantilla de bootstrap, enlazar con bootstrap, en nuestro caso en forma local, no utilizamos CDN y como voy a aplicar unos estilos propios, también hago un enlace hacia la CSS propia, ¿de acuerdo? Dentro del body incluimos el JQuery y el JavaScript, ¿de acuerdo? la tenemos aquí ya incluido. Tenéis que tener en cuenta que en algunos proyectos puede ser interesante incluir Popper y luego hacemos la lista. ¿De acuerdo? Y le aplico la clase sobre ul. He hecho una lista anidada y en la segunda parte he creado una lista en línea de nuevo hago eh, la lista, en este caso utilizo UL y sobre ello aplico class list inline, ¿de acuerdo? Lista sin estilo, un style, lista inline. Aquí vemos los resultados, ¿de acuerdo? Como he aplicado un container fluid, se adapta en la medida de lo posible al tamaño máximo de acuerdo vamos a ver el estilo propio que he incorporado como podéis observar tengo dos propiedades Os he dicho dos clases perdón una container fluid y otra container en este caso se está aplicando a container fluid porque es la que he invocado y también tengo comentada una serie de propiedades sobre los elementos de la lista. Si descomento los elementos de la lista, le damos a guardar. Vemos que ahora se están aplicando los elementos de la lista. Color, navy. Un azul oscuro. font style, oblique. Y decoración del texto, test decoration, underline. ¿De acuerdo? Ahora, el hecho de tener la clase container y la, la clase container fluid lo que me permite es que si me voy al HTML y cambio container fluid por Clase container, le damos a guardar, se aplican los cambios. De nuevo, veremos que automáticamente se está aplicando container. Esto también no es un truco, es una manera de trabajar. Eh, yo Creo diferentes plantillas con container o container fluid y cuando me interesa me voy a la hoja de estilo y la cambio. No hace falta comentarla. ¿De acuerdo? En este caso estamos trabajando con container. Entonces, ¿qué ocurre con container? Que cuando yo adapto, no se ajusta tanto como container Fluid. Con esto terminamos la explicación del ejercicio.